Bueno, pues vamos a empezar, eh, que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, no importa mucho en este caso porque después de nosotros ya no viene nada y tenemos un, un par de, una hora o un par de horas de descanso hasta el concierto. Y, y bueno, lo que vamos, de lo que vamos a hablar ahora es de un experimento. Es un experimento, eh, bueno, pues esos experimentos que nos gusta, que nos gusta eh, imponernos ¿no? desde Cultura y Ciudadanía. Es un, es un viejo proyecto, un viejo proyecto que estaba en el cajón, eh, y, y creo que tiene sentido ¿no? contar también el porqué, ¿no? los orígenes de, de ese tipo de, de ideas que, que queremos eh, desarrollar, en colaboración también con, con las personas que tengo aquí a mi lado, que son eh, Luis Antonio Saez. Luis Antonio Saez es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Zaragoza y director del CEDAR, Centro de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales eh, y más cosas ¿no? que ahí tenéis. Y también tenemos a, aquí a mi izquierda, eh, más cerquita, Maricruz Navarro. Ella es doctora en Economía también por la Universidad de Zaragoza y desde 1987 es profesora de Economía Aplicada, primero en la Universidad de Zaragoza y desde el 92 en la Universidad de La Rioja. Eh, al equipo que ellos eh, aquí representan hay que sumar también a Vicente Pinilla, Pinilla también, que es catedrático de Economía, ¿no? eh, o, hmm. historia, o, económica. historia Económica, de, de la, también de la Universidad de Zaragoza. Y una persona que no sé si está por aquí, que es Mar Badal, eh, que hemos incorporado también en, en, en última instancia al equipo, él, él es eh, productor eh, cultural y agroecológico y va a incorporar también ¿no? esa mirada junto al equipo de Cultura y Ciudadanía y Cultura de Realidades, esa mirada desde otro lado, ¿no? desde otra posición para ir también tensando eh, complejizando, eh, aportando, mejorando, enriqueciendo eh, la propia visión ¿no? que los especialistas en economía y medición de impactos eh, puedan tener. ¿no? Y, y bueno, mmm, ¿por, qué, ¿por qué el estudio? El estudio, eh, casi la idea de este estudio, nació en el primer foro de Cultura y Realidades que tuvo lugar ya hace años, en el 2017, en, en la Fundación Cerezales eh, Antonio Cinia. Están aquí ¿no? los compañeros de, de, de, de la Fundación. Y, y en aquel foro, que fue el primero, la cuestión demográfica ¿eh? ya la convertimos en un eje eh, central, ¿no? transversal a todo el programa de ruralidades. Eh, los proyectos de medio rural ya estaban presentes desde los orígenes de cultura y ciudadanía en el 2015, pero por aquellos años eh, Sergio del Molino publicó La España vacía. ¿eh? Entonces pensamos, ¿no? que intuimos, que vincular eh, el trabajo del medio rural a las cuestiones demográficas tenía todo el sentido del mundo. El libro de Sergio Molino, con sus luces y sus sombras, pues nos abrió mm. también una conexión eh, muy interesante ¿no? para, para articular transversalmente, insisto, el trabajo en, en cultura del medio rural. Y en, el, en aquel foro pues, dedicamos justamente un espacio a hablar del de impacto ¿no? o, el, o el, el, el valor o la incidencia de la cultura en los aspectos sociodemográficos vinculados a los municipios de pequeño tamaño, ¿no? que Sergio del Molino, pues bueno, analizaba ¿no? en, en aquella hora. Eh, y en aquel foro, en 2017, contamos con varias personas analizando ¿no? estas cuestiones, entre ellos nuestro querido Luis Saez, economista con alma de artista, que me gusta decir. Y bueno, yo creo que en aquel momento fue cuando dijimos, hay que hacer un estudio de los posibles, ¿no? de los uh -huh. posibles impactos, un experimento de los posibles impactos de la actividad cultural, de determinados tipos de actividad cultural sostenida en el tiempo, eh, en conexión muy directa con las personas con el territorio podían tener, ¿no? en, en cuestiones como el arraigo, la vinculación con el territorio, las tendencias y inercias demográficas de determinados municipios o comarcas. Y bueno, aquel, aquella idea que, que tuvimos en aquel momento pues no la hemos podido implementar hasta ahora, la metimos en un cajón, no había recursos ni económicos ni humanos para ponerla en marcha, y bueno, este año por fin eh, lo hemos hecho. Eh, yo mh, hace un, unos meses eh, vi un, un informe, un documental, un informe semanal, donde aparecían tres proyectos que han estado esta mañana aquí, en, en, el, en, el, en la primera sesión, con los espacios de arte, un reportaje que se dedicó a General o lo Museo, al Museo Bostel, de Malpartida de Cáceres y a la Fundación Cerezales, Antonio Nicinia, quien por cierto ha recibido la medalla al mérito de las Bellas Artes en 2021 por parte del Ministerio de Cultura y Deporte, enhorabuena. Entonces, en aquel reportaje se analizaba precisamente el, el, el valor ¿no? de, del trabajo de estos, el valor de las artes, de la cultura, de los centros eh, de creación artística en, en, pues bueno, en su incidencia, ¿no? el valor de la incidencia que tiene esa actividad en, en, en, en el arraigo, ¿no? en la dinamización en la activación social, cultural, artística y demográfica de los territorios. Y dijimos, pues bueno, es el momento, es el momento de recuperar aquella vieja idea, de aquella vieja idea, y la sacamos del cajón, y bueno, yo rápidamente llamé a Luis y le dije que íbamos a empezar a trabajar en esto este año, ¿no? Eh, ...por fin también había unos recursos económicos... Eh, ...con los nuevos presupuestos... ...y decidimos eh, emprender esta aventura... ...hacer este experimento que es un estudio piloto... ...también en el marco de la Estrategia Nacional frente al reto demográfico... ...las 130, me 130 medidas que favorecen también... ...la realización de estudios piloto... Eh, ...investigaciones científicas académicas... ...para eh, analizar, ¿no? ...implementar políticas públicas a partir de esos estudios... ...en contra o contra la despoblación. Pues bien, eh, en esa fase estamos ahora de, eh, arrancamos el estudio piloto, eh, es un estudio piloto que, eh, insisto, eh, quiere medir impactos en plural, impactos, no solamente los económicos, los obvios, los que se miden siempre, sino otro tipo de impactos que son sociodemográficos y eso tiene que ver con analizar, medir, eh, cuantificar valores o variables cualitativas, intangibles, lo etéreo, ¿no? lo, evanescente, lo evanescente, lo inasible, de la propia actividad cultural, que es inasible o adolescente ¿no? o etérea en sí misma, e intentar, insisto, eh, analizar pues, aspectos como el bienestar, ¿eh? la calidad de vida, la salud, la soledad, ¿no? la incidencia en la lucha contra la soledad, la autoestima, el orgullo que mencionaba la compañera de la Red Rural Nacional, eh, la percepción o los cambios en la percepción simbólica, social, en la revisión, o la reversión de los prejuicios asociados al medio rural, en la sensación de arraigo, de pertenencia, ese vínculo sentimental y también emocional con los territorios. Y bueno, eh, esa es la gran apuesta o gran propuesta que le hemos hecho tan compleja aquí a mis compañeros y compañeras. Y, y bueno, estamos en esta fase ahora mismo de, de, de definición ¿no? eh, y acotación del objeto y los objetos de estudio. Y bueno, yo ya pues he hecha esta introducción, le voy a dar la palabra a ellos para que expliquen, ¿no? Expliquen qué tenemos eh, por delante, qué tenemos entre manos, cómo lo vamos a hacer, y, y bueno, to, no sé, Maricruz, Luis. Sí, bueno, en principio empiezo yo y, y si podéis prepararla. Sí. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a, a esta altura del día estar todavía aquí y, y más con nosotros como motivo, ¿no? con que os lo, agrade, os lo agradezco, os lo agradecemos mucho también Vicente y bueno, incluso hay otra persona que va a hacer operativa parte del trabajo que sí, es Alberto Conejos, sí, que me... sé sí que nos está viendo al otro lado de la cámara con que saludos Gracias, al pueblo me... y saludos a Alberto. Sí, sí, Alberto. Y bueno, hemos preparado una exposición a, a, al objeto de ser un poquito más concisos más por mi parte porque Maricruz es mucho más concreta y de alguna manera, pues estabas haciendo algo que, que suele pasar entre la gente que, que trabaja junta, que es pisarse un poco las, los argumentos, ¿no? Pero eh, Porque yo creo que es muy interesante en, en la sinceridad que debemos tener, a veces para, para eso, para anticipar, pues tal vez nuestras propias limitaciones. Pues el contar un poco la intrahistoria de, de los propios proyectos, ¿no? Creo que los que estáis aquí, que sois promotores de muchas cosas, sabéis que a veces la parte, por decirlo así, fea de elaborar la memoria, tener que hablar con alguien, buscar la financiación, etcétera, etcétera, a veces consume más energías que propiamente el núcleo duro del, del proyecto, ¿no? Bueno, aquí en este caso, eh, el contar con Benito, pues viene una relación de, de ya de hace unos años. Benito lo conocéis, la cantidad de cosas que le bullen por la cabeza y si te pilla por el camino, pues te contagia de, de esas cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, tanto Maricruz como yo, pues tenemos un sesgo que es que nos gustan los dos las investigaciones aplicadas. ¿no? Nos gusta también en la medida de lo posible escribir papers, es un poco la, la parte aristocrática de de la promoción académica, pero lo que nos sentimos más cómodos, por eso casi no tenemos pedigrí académico, es este tipo de trabajos, ¿no? Donde bajas a la planta calle, a la que de verdad están, eh, con, con el respeto, ¿no? Los, los enfermos, la, la gente que protagoniza aquello que, que estudias, ¿no? Entonces, bueno, el contexto este, pues ya lo he explicado en parte eh, eh, Benito, eh, surge dentro de esta preocupación, de este giro que hay hacia, hacia lo rural, hacia, hacia la despoblación, que a mí me gustaría más encajarla en, en la idea más amplia de desarrollo, ¿no? que algo diré luego, porque al final, dónde vives es con quién quieres vivir, cómo quieres vivir, de qué quieres vivir, y es una cuestión mucho más allá de, del número, porque fijaros que la métrica que se utiliza, que es el padrón, es bastante flojo, bastante desenfocado, no solo porque ahora aparezca con motivos electorales o de desgrabaciones fiscales tan perversas y tan perniciosas, sino porque somos de muchos sitios. ¿eh? Cuando el INE ha hecho la encuesta de movilidad, está tan reciente, pues incluso en las etapas de menor movilidad una proporción muy importante de los pueblos más pequeños pasaba más de ocho horas a la de la jornada en una cabecera de provincia o en un núcleo urbano. Y por tanto esa idea de, de multilocalidad, de ciudad-región, de, de hibridaje, de como queráis decir, eh, queda desbordada. Entonces, bueno, en, en el marco de, de ese contexto, eh, que, es, que es más amplio y más concreto que de siempre aquí, yo creo que, que es muy interesante desde que está Benito pues, de plantear eh, lo rural como, como una parte muy importante de, de la cultura, pues, pues ahí estamos. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, la idea sería, ni Maricruz ni yo no, no tenemos la suerte de tener vuestra inspiración, vuestro desempeño, no somos gente de la cultura, aunque nos guste mucho, y eso tiene lo bueno y lo malo, no te pierdes muchas cosas, pero también a veces ver desde fuera a los sujetos que quieres analizar, también te permite una distancia que, que puede facilitar ciertas cosas, ¿no? Entonces nos movemos también un poco en esa tensión de querer estar cerca de vosotros, de, de que nos gusta el tema, de que tenemos eh, cierta... Y, y también como ciudadanos, pues incluso podemos tener nuestras eh, líneas de, en, en esos campos, pero, pero no somos gente de vuestro mundo, ¿no? Y luego, claro, vamos a un ámbito que tiene lo bonito de las investigaciones. Yo en clase... Les cuento a los chicos que, que investigar es un poco como en la tele los detectives, ¿no? Y hasta te gusta más ser detective que policía, que parece que te puedes escapar un poco de ciertos eh, procedimientos. Entonces, aquí, sobre todo, tenemos que ir haciendo también camino. Porque sí que está, por ejemplo, gente de la Universidad de Valencia, de la Universidad del País Vasco. Incluso nosotros mismos también hicimos una evaluación de actividades creativas, en las que incluíamos las, las culturales, pero era para ciudades. Casi todos los estudios que se han hecho han sido del ámbito urbano. Y también las cosas que se hacen casi siempre es utilizando métricas mercantiles. Y aquí querríamos ir a otro tipo de de impactos que son yo creo que tan importantes o más, todo está entremezclado, todo está entreverado. Entonces, parte del trabajo es la meta, pero también es el camino, ir planteando una metodología que seguramente tenemos que ir redefiniendo sobre la marcha, no es una cosa eh, lineal, sino que seguro que va a ser muy cizagueante, con, con muchos entremedios, fracasos o, o errores porque es la única manera de avanzar y, y por tanto, pues eh, sin querer justificar pues las limitaciones parte tiene que ver con, con ese itinerario, con ese camino ah, bueno, suponía va, que, te, que era yo el responsable, quería echar la culpa a alguien de que bueno, todo esto que, que os he contado aquí, todo este rollo estaría aquí, que, que os hubierais un poquito distraído de, de mi sermón y, y ahí lo teníais escrito entonces pasamos ya a la segunda y bueno, eh, yo creo que las tres podríamos ser trileros si fuéramos hábiles retóricamente, porque los tres conceptos caben en los tres, ¿no? Antes lo explicaba muy bien Patricia cuando hablaba de la red rural y decía, bueno, es que la cultura forma parte de los pueblos y los pueblos del desarrollo y un poco no, pues eh, son conceptos muy amplios y aunque aquí están en singular, deberían de estar en plural, porque el mundo rural es muy diverso entre sí como comunidades y también dentro de las comunidades. A veces hay más heterogeneidad en el bar de un pueblo que si te metes en un bar de moda de un determinado barrio, de Madrid o de donde sea, o en una escuela rural, hay niños de más nacionalidades que en determinados... O sea, estamos más segmentados, esto que te dicen en el pueblo, tengo que ser amigo hasta del enemigo, porque en un determinado caso me, lo puedo necesitar, ¿no? Entonces, porque es inevitable, ¿no? Entonces, hay muchos, muchas ruralidades que debemos tenerlo en cuenta también ¿no? en la propia flexibilidad de qué intentamos interpretar en esos contextos y qué tipo de indicadores tenemos que calibrar, porque una parte de, no sé si es, es ser muy modernista o en ese concepto científico así muy, muy newtoniano, pero tenemos que buscar la comparabilidad, ¿no? que haya una sistemática asimilable en la medida de lo posible, pues haya una cierta universalidad de aquello que trabajamos, ¿no? Entonces, sabiendo que hay una heterogeneidad, pero intentando buscar una base común, ¿no? Eso es algo que, que nos interesa. Eh, la, la idea de desarrollo, que también es muy amplia, y también la de cultura, ¿no? Y bueno, pues aunque normalmente las cosas se plantean muy binarias, yo creo que esa es una de las limitaciones de los algoritmos, que nos permite engañarlos y salirnos por la tangente, porque casi siempre hay un tercero, o una tercera, y aquí en todo esto... La cultura, pues es un poco la, una parte que queda al margen. Ya no sé cuándo, porque hablo con mucha gente, pero decía: a veces el concejal de cultura es como el anterior profesor de gimnasia y religión, que era el que no servía para otra cosa, habiendo santas excepciones. ¿no? Y sin embargo, es trascendental, como estáis viendo y como conocéis de sobras en, en todo esto. Entonces, bueno, ¿qué nos atrae de aquí? Pues que de alguna manera tenemos que redefinir muchos conceptos. Cuando hablas de cultura, normalmente hablas eh, de algo eh, que no se desgasta, ¿eh? estos edificios que tanto habéis aludido, que son meros continentes, eh, que son muy brillantes, ¿no? que hay los arquitectos, que alguna habrá que bueno, pero que son un poco grandilocuentes, pero se erosionan, desgastan. A veces el problema es ese, que no tenemos dinero para, para mantener, para amortizar esas cosas ¿no? y, y se caen solas en su absurdo, sin embargo, un buen, una buena obra de lo que sea una buena programación, normalmente es al revés, con el uso va ganando valor, genera adicciones, genera complicidades, se enriquece de las relecturas. ¿no? Entonces ahí tenemos un concepto que la idea de agotamiento o, o, de, o la que tienen los activos pues, eh, se va al garete ¿no? y, y eso te, te, te exige cosas. La propia idea de desarrollo, eh, se utilizan pues, un poco, nos quedamos con el dedo que señala o con la luz del foco, y aunque la renta es importante, hay demasiadas ya demostraciones con evidencias cuantitativas, econométricas, de análisis comparado, que a partir de un determinado ni nivel funciona la paradoja de Stirling de los años 70 ya definida, de cuando ya Galbraith hablaba de la sociedad opulenta y sin embargo es mucho más decisivo en los análisis el capital social. El capital social es todo esto que habláis de confianza, compromiso, vecindad, y que es intangible también, que no se suele gastar, ¿no? y que la cultura contribuye mucho a ello cuando te relativiza, cuando te evidencia, te deja en ridículo tus prejuicios, eh, cuando te eh, sensibiliza, cuando te habla horizontes, ¿no? y también tiene limitaciones, y, y también tiene, yo siempre decimos, pues los nazis eran muy cultos. ¿no? Entonces, bueno, pero la idea de desarrollo que vamos a trabajar y que a mí me encanta, es la de Amartya Sen, que trabaja... Amartya Sen es un economista ya casi centenario de la India original, aunque ha trabajado en Harvard siempre, fue premio... Bueno, premio Nobel es un premio falso, es el premio en honor a Alfred Nobel del Banco de Suiza, ¿no? Pero la, la economía siempre ha tenido esa pretensión de ser ciencia, que en verdad somos una mera técnica. Entonces, bueno, Amartya Sen dice que, eh, claro... Eh, hay lugares donde puedes tener mucha renta, pero no tienes capacidad para hacer cosas. Hay una mujer que es de las más ricas del mundo, gestora de un holding, pero vive en Arabia Saudí y tienen que firmar sus hermanos por ella. ¿no? Según dónde eres, según cuál es tu etnia, tu género, tu orientación sexual, no puedes tener mucho dinero en el bolsillo. Incluso a veces eso pasa también en los pueblos y no tienes capacidad de hacer cosas. ¿no? Lo que de verdad te habilita... Pues es aquello con lo que terminaba Invictus, que era eh, ser dueño de mi destino, capitán de mi alma. ¿no? Evidentemente necesitas también un, un andamiaje material, ¿no? porque si no pues todo sería filfa, pero a, hay que tender al equilibrio ¿no? y una de las cosas que más capacitan es eso, ¿no? el músculo que te permite en la inteligencia, en la sensibilidad, en la solidaridad poder, poder avanzar. ¿no? Entonces esa idea de desarrollo, que igual os la estoy contando de, de forma así muy muy catequista, pero fijaros que la OCDE, si os fuerais ahora a Better Lives for Better Policies, y la OCDE es pues, casi como el Vaticano de, de, de la economía, de la ortodoxia, pues dice eso, mejores políticas para mejores vidas. Y, por ejemplo, una de las preguntas clave es ¿en cuántos amigos puedes confiar? ¿Eh? Hay un, un, es como una margarita de once pétalos, una es la renta, y burrón, pero, por ejemplo, Corea o Japón, eh, cuando se pone eh, en eso, cuál es tu participación, en, eh, qué, cómo sales de este seguro por la calle, eso, en cuánta gente puedes confiar, pues se trastoca el ranking. ¿eh? Es muy gracioso si manejáis la infografía. Entonces hay muchas dimensiones y entonces tenemos que ir a eso, a capacitar a las personas, ¿no? a que tengan aspiraciones, a que tengan medios… Y unos son materiales, unos son de otro tipo, pero no tenemos que renunciar, o al revés, ¿no? A hacer gala de esa confianza que tenéis que, que es lo, la cultura. ¿no? Entonces, bueno… La noción de valor, ¿no? ¿Qué es, ¿qué es el valor? Fijaros que el mercado del arte es algo de lo más complicado que hay. ¿eh? E incluso no es tan bueno como aparenta para invertir. ¿eh? Hay índices a largo plazo y si tenéis la libreta, seguid con ella, que, que salvo esos pelotazos raros, pues no, no suele ser muy rentable, como bien sabéis. Y no es, es muy rentable, una de las cosas es que quien más subvenciona la cultura no es Benito, por mucho que lo queréis, sino que son los propi la propia gente de la cultura. La precariedad laboral de, de la cultura, tanto en la figura del, del autónomo, del freelance, que queda más fino, como del empleado, suele estar muy por debajo de, de cualquier otro. Os cuento algo que ya sabéis, pero fijaros cómo se puede aplicar aquí todo de, también de enfoques de los mercados laborales, que tampoco hay que hablarlos nunca en singular. ¿no? Entonces, bueno, teorías del desarrollo, lo que os decía, cómo... Hay eh, una serie de renovación, cuando aquí, eh, yo lo entiendo que lo hacen bien intencionado, pero digo, jo, están leyendo, a ver, que, no, que, que yo lo único que hago es leer, no, no, yo no hago más, pero están leyendo literatura de, de hace 30 o 40 años, no, sé, no están leyendo esas cosas de cómo a veces pues, una comunidad escolar, eh, el tema de, de la innovación. En España tenemos, está en todos sitios como concepto el puzzle de la productividad, Aquí tenemos más capital público per cápita que en Alemania y en muchos lugares, pero en lo que fallamos es en los intangibles. Los intangibles son esos activos que decía que, que tienen que ver con el conocimiento, con organizar, con relacionar, con hacer redes. Cuando tú tienes un negocio y algo de lo que ha salvado la ERTE… Es que no se desaparece esa capacidad de relación. Si tú tienes un equipo bien hecho, eso ha tardado tiempo en hacer. Pero también las relaciones con proveedores, con clientes. ¿no? Bueno, pues en España de los intangibles que más gastamos es en publicidad. Y no está mal. Pero, ojo, teníamos que gastar en, otro, en ese otro tipo de cosas de tal, ¿no? Entonces, bueno, ved la cantidad de cosas que, que os estoy metiendo aquí, menuda tostada, ¿no? Entonces, bueno, todo esto le tenemos que dar una especie de cuerpo, más o menos comprensible, más o menos para justificar esas memorias tan incárticas, burocráticas, porque algo que, que es parte de la historia es que esto lo tenemos que hacer corriendo. Ya sabéis esto de las subvenciones, que las tienes que tener para el 15 de noviembre y pataplán, ¿no? Y yo le, bueno, yo a le digo, ojo, este trabajo nos encanta, pero esto, el periodo de maduración sería largo. Es como, tenemos que hacer aquí un monigote en cuatro meses, ¿no? <ríe> Entonces, bueno, sed comprensivos cuando lo leáis. Eh, hipótesis que sean adaptables a esa realidad tan compleja y metodologías que sean prácticas, que, que sean útiles, ¿no? Que nos iban a nosotros para pensar, para hacer de detectives pero luego que sirvan cuando vosotros que seáis los jueces de verdad, los 13 hombres en piedad, pues nos evaluéis si, si comprobamos algo, porque una de las cosas que yo he hecho de menos es las evidencias, ¿no? y las evidencias ¿cómo? es como el que tiene un récord, hasta que no llega otro, pues mantenemos eso, hasta que no aparecen cisnes negros, son cisnes blancos, pero es que la gente discutimos sin evidencias. Eh, por ejemplo, me gustaría, pero ya no me desvío, el tema de la fiscalidad diferenciada, que es una trampa conceptual y ética tremenda. El tema de tengo lejos de… Eh, fijaros los informes del IBI o del Banco de, de España a, a distancia granular y el 98% de la población, incluso la rural, y mejor que sea así, tiene los servicios básicos a una distancia bastante corta, bastante menor, de la que te cuesta en un atasco dentro de Madrid. ¿no? Entonces, hay cantidad que prescindimos en muchos argumentos porque no nos conviene, porque tenemos unas inercias, porque tenemos unos prejuicios. ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea es la de que esto desemboque, eh, porque creemos que las disciplinas sociales, eh, con mucha humildad, con mucha modestia, alguien decía antes pues que sí, que los académicos somos muy pajeros, muy aristocráticos, pero nuestra prueba del 9 es si eso contribuye a mejorar el debate social, a que cuando tengan ellos que planificar algo, pues tengan algún tipo de argumentos con algo, algún grado de solidez. ¿no? Y ahí es a donde querríamos desembocar. Y ya, ya no sé si... Sí, pues ahora ya os dejo con con Maricruz, que va a contar un poco, porque una de las problemas que tenemos es que si fuera la industria, que es muy importante, que también es cultura, pues ahí vamos al SABI, al fichero de todos los registros de las sociedades anónimas y limitadas, y le damos a unos variables y aparecerían los datos. Pero aquí nos los tenemos que construir, y eso os lo cuenta Maricruz. ¿Con qué tira? pero igual, me levanto que no haga. no No, no, esperamos. Espera. <risa> esto, esto es un pack y... Guardar los aplausos a ver si toca alguno al final. Eh, eh, ¿Seguimos? Con, ¿He hecho algo? ¿La he desconectado a lo mejor? A ver. Bueno. Eh, ahí está, María. Ah, sí, ya, ya. Ah, vale. Dale, dale hacia atrás. ¿no? Ah, bueno. Eh, cuando nosotros nos planteamos este estudio y pasar de este análisis teórico que os trasladaba Luis Antonio a una realidad con unos objetivos, con unos objetivos que consisten en, en tratar de llegar a impactos, eh, bueno, hay una serie de consideraciones iniciales que tienen que ver con todo lo que se ha comentado aquí antes. En este estudio, los elementos más importantes que hemos hecho hasta ahora, porque... Las fases que pretendemos son más amplias, pero hasta ahora lo más importante en lo que hemos trabajado tiene que ver con el diseño general del estudio, tiene que ver con la muestra de casos que queremos analizar y tiene que ver con algo que le damos mucha importancia y es... ...una entrevista en profundidad que, que vamos a hacer... ...que es la primera fase, la fase más importante del proyecto... ...con los protagonistas, con los promotores, con los artistas... ...que nos van a ayudar eh, a, a entender los impactos... ...a entender la, la interacción con el territorio... ...en ese diseño general del estudio... ...hay dos elementos que para nosotros han sido especialmente importantes... ...y diferentes de otros trabajos en los que hemos participado antes... Eh, por una parte es la implicación de quienes nos encargan el estudio. Normalmente a lo que estamos acostumbrados es que nos encargan un estudio, se desentienden las personas que nos lo han encargado, se lo entregamos al final y ya cumplen con, el, con, con ese documento final, cumplen con el propósito que pretendían. En este caso no es así. ...sino quien nos lo encarga está en todo el proceso, colaborando con nosotros, Benito, todo el equipo... ...para diseñar todas las fases, para pensar, para discutir, para criticar, para hacernos modificar las cosas. Esa es una forma de trabajar que a lo mejor es más incómoda para los académicos... ...y sin embargo es tremendamente enriquecedora porque le da sentido a lo que estás haciendo... Otro elemento que es muy importante para nosotros y muy diferente a los estudios que hemos hecho antes es que vamos a seguir una metodología del caso. Nosotros normalmente trabajamos con fuentes secundarias, con los datos que hay en, ese, en este caso, eso no sirve para nada porque los impactos son muy poquito cuantitativos y, y mucho cualitativos, como decía al principio Benito, entonces tenemos que utilizar otra metodología y son Estudiar en profundidad casos concretos y estrujar, aprender, escuchar, entender todo lo que nos puedan contar. Eh, por eso hay una parte muy importante que, que va a ser la selección de casos de estudio. Eso es algo que está abierto, que, que posiblemente esté abierto hasta el final. Y a partir de ahí, eh, la primera etapa es el diseño de esa entrevista, de esa conversación con los con los promotores, bueno, uno de los elementos en los que tenemos que trabajar es con el vocabulario, cómo llamamos a, las, a, a una realidad tan complicada, cómo llamamos promotores, artistas, impulsores... Eh, agentes de la cultura, eso es lo que menos nos gusta cómo llamamos a los usuarios, visitantes, participantes, destinatarios cómo llamamos a las cosas porque luego lo tenemos que poner en un papel y los académicos con los nombres pues, le damos muchas vueltas a las cosas eh, entonces eh, tenemos que diseñar ese, esa conversación que vamos a tener con los, ya, vamos a llamarles ahora promotores eh, de cada proyecto. Y ese diseño eh, es tremendamente complicado para nosotros. Partimos de una reflexión previa a todo lo que ha contado eh, Luis Antonio, de, de la complejidad del problema al que nos enfrentamos, los objetivos que quiere alcanzar el Ministerio, el hecho de que el proyecto que vamos a estudiar no es algo aislado, forma parte de una realidad multinivel, forma parte de una realidad que está conectada, Además, creemos que los impactos no son solo unidireccionales. Nos decía Marc que, que esto es circular, porque el proyecto tiene impacto sobre el entorno, pero el entorno también tiene impacto sobre el proyecto. Eh, queremos, además, que en esos impactos eh, tener en cuenta, eh, además, cómo, in, cómo influyen determinados colectivos, eh, colectivos muchas veces eh, olvidados, invisibles que no siempre tienen la representatividad que deberían tener, ya sea por, eh, por género, ya sea por edad, ya sea por, por origen social, por nivel educativo. Bueno, todo esto hacía que en principio esa conversación, esa entrevista parece que no, no pudiera ser más que abierta no podemos cerrar esta entrevista tan rica, pero por otra parte queríamos poder sistematizar resultados, tenemos que poder llegar a conclusiones, Te tenemos que poder identificar impactos, factores claves y entonces este diseño de, de la conversación de las fichas nos ha llevado mucho tiempo y al final eh, pues hemos diseñado una mezcla, esto es algo abierto y algo no cerrado, porque no puede ser cerrado pero semicerrado. Entonces, hemos diseñado unas fichas que queremos compartir con vosotros porque esto no es algo cerrado, eh, queremos seguir aprendiendo, las podemos modificar, incluso hemos pensado cómo va a ser esa conversación, pues eh, hemos dudado mucho si estas fichas había que entregarlas previamente a la persona entrevistada o no. Bueno, al final parece que tenemos claro que, que sí, que es demasiada cosa la que le pedimos y que es bueno que la tengan desde el principio, con lo cual hay una primera etapa de compromiso, de explicar lo que queremos, una segunda etapa de envío de las fichas, una tercera etapa ya de sentarnos a hablar, donde revisamos las fichas y tiene lugar esa, esa parte más abierta. Y luego ya una etapa que será de sistematización y a partir de aquí luego volvemos, seguimos analizando impactos ya con otros agentes, con la población, con otros agentes del entorno. Entonces hemos diseñado un conjunto de siete fichas, las dos primeras que son más abiertas, eh, aunque sí que hay una, unas pautas que queremos seguir y las eh, cinco últimas que son... Nunca cerradas, pero sí que hemos definido una serie de ítems que queremos que la persona entrevistada valore y que sometemos también a, a vuestra opinión. Entonces, las dos fichas más abiertas, por una parte, es la que se refiere a los datos generales del proyecto. Queremos poder entenderlo, identificarlo, cuáles son las actividades, a quién se dirige... Eh, una ficha, como digo, esa conversación abierta, que, que aunque pone ficha 2, pues puede ser al final, y otras más cerradas, que tienen que ver con el propio ciclo vital del proyecto. Creemos que los impactos no son ajenos a la vida del proyecto, al nacimiento, al funcionamiento cotidiano y a las expectativas de futuro. Creemos que también es importante cómo el proyecto a lo largo de esa vida interactúa con la población del entorno. Todo esto está reflejado en, en los diferentes ítems. Y luego eh, queremos esto de debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas. Es algo que es una conclusión a la que nosotros tenemos que llegar, pero queremos saber también cómo los propios protagonistas lo perciben y luego, por supuesto, claro, pues los impactos propiamente dicho. Pasamos... Muy rápidamente, no en, no en detalle, pero para que veáis un poco el perfil de las fichas en las, que, en las que estamos trabajando. En la primera, que como decía, es la descripción del proyecto. Bueno, pues se trata de entender las actividades, de entender los hitos relevantes, cuándo nació, ha habido cambios, en qué momento estamos ahora. Entender la estructura organizativa puede ser más clásica y tiene unos estatutos, algo más jerárquico, puede ser más asamblearia, más participativa. Los recursos humanos, esto a ver cómo lo delimitamos, porque ya no son solo los promotores, son los que trabajan de manera esporádica, de manera continuada, remunerados y cómo los voluntarios, también esporádicos, también... Eh, más continuados, quiénes son los destinatarios del proyecto, porque no, esto es mucho más que visitantes, es usuarios, es asistentes, participantes, lectores, bueno, si tienen medios de cómo llegan a la gente, en la segunda es esa conversación, esto, esto aunque aquí parece... La dejábamos para el final y no la Sí, no, la que, que dicho, ya he dicho que que aunque aparezca como fichados en el proceso, luego no, no tenemos muy claro dónde se debe ubicar. Pero bueno, habíamos juntado las, cuan, las más abiertas y las más cerradas. Pero esta es, es una conversación guiada, con un guión en la que queremos saber cómo surge, por qué se ubica en el medio rural, volvería... Eh, volvería a estar ahí? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene por haber estado ahí? ¿Cómo cree que, que interactúa en el entorno? ¿Hasta qué punto es importante para el desarrollo? ¿Está sobrevalorada la cultura? Esto eh, puede ser un problema porque si esperamos demasiado a lo mejor la realidad luego se puede quedar eh, corta. ¿Cómo se relaciona con los agentes…? ¿Cómo se relaciona con los nuevos residentes del mundo rural, la gente que viene de la ciudad o, o personas que vienen de otros países? En este proyecto eh, está pensando en, en nuevos colecti en colectivos especiales, en, mm. en grupos más. Es una conversación abierta, pero que tenemos digamos, un camino que nos gustaría recorrer para, para conocer el proyecto. Eh, ese conjunto de fichas eh, más cerradas, mirad, eh, el resto de fichas es una cosa como así, entonces va a haber unos ítems, unas preguntas y le vamos a pedir que nos diga hasta qué punto ese factor es importante para ti, valóralo de 0 a 10%. Pero además, eh, esto sabemos que a veces pasa que para las personas todo es, import, todo es importante porque le vamos a preguntar por las personas, por los recursos financieros, por eh, si tiene un sitio estable o no, por el compromiso de la población y, y, a, y todo va a ser importante seguramente. Entonces le pedimos que ordene, el esfuerzo de ordenar. Bueno, de todo esto a ti que te parece que es lo primero sí. más importante, lo segundo… Etcétera. Entonces, Marico, el, un par de minutos. Es que me he dado cuenta que, que tienen que montar después aquí el concierto. Entonces, ah, no, ah, ahí va. No, bueno, pues podemos extender yo, todo lo que yo pensaba. Vale, pues eh, nada, simplemente que veáis que, por ejemplo, la ficha eh, siguiente pues, ya tiene que ver con eh, el, el ciclo vital, pues eh, el nacimiento. Eh, esta, era la tres. Bueno, esta tiene que ver con qué es importante en tu día a día. Los, los, el capital humano, las personas que trabajan, los, eh, las cuestiones de gestión, los, el reconocimiento que haya en el entorno, los proveedores, o sea, los, eh, aquellos que te suministran bienes y servicios, las políticas y los políticos, políticos comprometidos que entiendan el proyecto. Luego, bueno, aquí están los diferentes aspectos que, que, que vamos viendo, por ejemplo, en, eh, aquí por lo que les preguntamos es ¿y el, para el futuro qué es importante? ¿Qué va a ser importante para ti? Eh, e indagamos sobre elementos de carácter personal. Al final son personas que han dedicado su vida, eh, que están sacrificando o no cosas que necesitan el respaldo de de los suyos, de su familia, de su pareja, eso es importante para el, que el proyecto sea sostenible. Elementos internos, tenemos los recursos humanos, van, vienen, ¿hasta qué punto eso es importante para el futuro del proyecto? Elementos externos, pues eh, en nuestro entorno están los medios suficientes para que sea sostenible. Bueno, entonces, de cada uno de estos aspectos, nosotros hemos dedicado mucho tiempo a definir aspectos posibles eh, sobre los que queremos saber si eso para ti es importante. Hemos hecho, dedicado mucho tiempo a, a intentar que todo lo que nos parecía importante estuviera, siendo consciente de que hay muchas cosas importantes que no están y que siempre hay un otros que tendremos que tener en cuenta. Eh, como decía, queremos identificar debilidades y fortalezas internas al proyecto, ¿Cuál es, qué, qué es, cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes y también qué percibes como amenazas y oportunidades del entorno. Y claro, luego están ya los efectos. Los efectos se los tendremos que preguntar a terceros, pero también se lo queremos preguntar al promotor. ¿Tú qué efectos crees que tiene tu proyecto sobre el entorno? Diferenciando efectos generales, cosas grandes, bloques que para ti son importantes, efectos económicos, efectos cuantitativos que decía Benito que son muy importantes para nosotros y otros efectos ya más reputacionales sobre el territorio, sobre el entorno, sobre la cultura, sobre el turismo. Eh, entonces, de cada uno de estos, pues nuevamente definimos ítems concretos, pero siempre... La lista no es algo cerrada, pero tenemos una lista que nos va a permitir eh, valorar y nos va a permitir eh, sistematizar. Eh, bueno, pues quizás esta, eh, para terminar a lo mejor volvemos a recuperar la palabra bueno, Benito, Luis Antonio. Bueno, las, las limitaciones casi las, las he eh, confesado al principio, sería repetirlas pero yo lo que querría es que vierais que, que esta parte que ha comentado eh, de aterrizaje Maricruz, de alguna manera intentamos conectarla también con modelos, con mapas, Qué es lo que son esas teorías ¿no? que nos sirven también para lo que ya se ha publicado, se ha planteado, el análisis comparado de otros lugares. De alguna manera eso nos sirve también para testar en, en esto. ¿no? Vamos abriendo ruta, a lo mejor no, no llevamos ni el mejor de los equipajes, ni somos tampoco los serpas o, o los mejores escaladores. Pero es un reto, ¿no? Y, y eso, pues a nosotros esa confianza y esa perseverancia que ha tenido de siempre Benito, pues nos sirve de, de mucho ánimo, ¿no? Y nos gustaría también, pues en la medida que sea posible, que comuniquéis a través de él. No, no hemos caído de poner ahí los correos, pero se nos encuentra fácilmente nuestro correo en cualquiera en la universidad. De manera que yo creo que el que te aprecia, el buen amigo, es el que te dice las críticas, ¿no? el que te dice que vas hecho una defesio o que qué pintas tiene. Entonces queremos que nos digáis qué pintas tiene nuestro trabajo conforme se vaya haciendo, porque seguro que tenemos que rectificar, seguro que tenemos que desandar para luego andar mejor por otros lados y nos gustaría contar mucho con vuestra colaboración. ¿no? Creo que es lo bueno que tiene este proyecto también, que es Vivo, ...a través de la gente con la que vamos a estar, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Sí. A ver, nosotros somos eh, conscientes desde el Ministerio, desde la subdirección de las limitaciones... En cuanto al objeto, al sujeto, los calendarios en plazos tan, tan cortos como los que manejamos administrativamente. Somos plenamente conscientes, cuando además a nosotros nos gusta trabajar en procesos ¿no? eh, a fuego lento, ¿no? eh, como son los programas que tenemos eh, en marcha. ¿no? Eh, entonces, conscientes de esta administración, más que un estudio piloto, probablemente estemos embarcados, embarcados en un proceso piloto, mm. eh, en un proceso piloto que va a servir ¿eh? de cara al futuro, nos va a servir probablemente a nosotros mismos, pero probablemente puede servir a terceros, ¿no?, del ámbito académico o no académico, para seguir construyendo un corpus científico eh, y académico en torno a estas cuestiones. Entonces, tomémoslo así, tomémoslo así, como un proceso piloto, más que un estudio piloto. Eh, las invitaciones, insisto, eh, somos conscientes de ellas, son muchas, y también queremos abrir ¿no? esta presentación, cuando todavía el proceso está en pañales, eh, bueno, teníamos muchas dudas de hacerla, pero yo creo que un valor fundamental de la administración debe ser la transparencia, ¿no? el contar las cosas desde que eh, surgen, ¿no? desde que brotan. Y, y la intención de, este, de esta sesión era esta también, compartirlo con vosotros, eh, que nos podéis aportar, eh, que nos podéis sugerir, que nos podéis escribir. Eh, la muestra todavía no está terminada, no está completa. Tenemos, queremos ir casi revisando mm, caso por caso eh, en esa muestra de 20, 25, 30 eh, experiencias con las que vamos a trabajar. Entonces, si, si alguno de vosotros creéis, eh, creéis que vuestro proyecto merece, merece la pena eh, por su incidencia social, demográfica, eh, emocional, eh, ...sobre sentimental, sobre todas las personas que viven en ese territorio... ...puede estar en esa muestra, nos lo decís eh, con absoluta libertad y confianza. Eh, vamos a contar, por ejemplo, con la Caridad, el Franco, aquí cerquita... ...es uno de los proyectos que están incluidos en la muestra. Eh, por ponernos un ejemplo, nos vamos a, hacer la, a dar la lista completa, quizá no es el, el momento. Pero eh, escribidnos, por favor, si, si pensáis ¿no? en eso que os he dicho. Yo me gustaría dar la palabra en estos 5 o 10 minutos que tenemos por delante... Uh, no sé si Mark quiere intervenir, yo le tengo que interpelar. Eh, si no le apetece o no quiere, pues eh, nada, o le damos la palabra a alguna persona del público. Mar va a formar parte del equipo, la retaguardia también, no un poco ¿no? cuestionando lo que estamos eh, venimos haciendo desde otro lado eh, eh, y, y aportando capas, no capas nuevas de inteligencia, de... De, de riqueza, ¿no? de, de duda también, muchas veces, en todo lo que estamos haciendo y eso nos permite ¿no? trabajar en esa idea de laboratorio, ¿no? que, que tanto nos, nos, nos gusta. Eh, allí. Hola. Bueno, muchas gracias, me ha parecido muy interesante. Me eh, llamo Esther y mmm, os quería preguntar, bueno, también me ha parecido curioso que yo soy aragonesa de Zaragoza y vivo desde hace años en un pueblo de La Rioja, así que hay como unas conexiones muy, muy, muy, casuales, muy casuales, nos ponemos en los mismos sitios. Y mmm, en cuanto a la investigación me surgían dos, dos dudas, una era... Eh, ¿Cómo incorporabais la variable de la evolución de los proyectos, ¿no? la variable claro. temporal? Porque la respuesta a muchas de esas preguntas entiendo que puede cambiar en función del momento en el que estás haciéndolas. Hmm. Sí que he visto rápidamente que había un hitos importantes, hmm. pero tengo curiosidad por saber si tenéis en cuenta los parámetros de impacto en función del momento en el que se encuentra un proyecto determinado. Y la otra tiene que ver con precisamente porque es investigación cualitativa eh, nos movemos mucho en lo pequeño y nos movemos mucho en las percepciones y sobre todo cuando se habla con promotores o promotoras entiendo que se puede caer mucho en el autoenamoramiento enamoramiento y, y incluso cuando preguntas a gente del pueblo te puede pasar que la gente está enamorada de sus proyectos entonces si tenéis alguna manera de contrastar de intentar romper un poco ese prejuicio o esa autopercepción, eh, no sé si sobre un mismo proyecto preguntáis más allá del contexto del propio proyecto o, o de qué manera. Sí, bueno, apuntas cosas muy, muy interesantes ¿no? y algunas casi imposibles, como bien anticipas tú casi. La propia selección de la muestra, hablándola con Benito cuando le proponíamos algo, él, él mismo que tiene mejor conocimiento de campo que nosotros, nos decía que fuera algo que tuviéramos horizonte temporal para calibrar eso, ¿no? Tú has señalado tres etapas que, que están por ahí, ¿no? Nos interesaba antes de los días de vino y rosas de 2008, eh, una situación intermedia y, y ahora más reciente, ¿no? Y, y bueno, y es cierto que los que sois antropólogos, bueno, en todas disciplinas, en todas ciencias hay un sesgo, ¿no? la única cosa que puedes hacer por honestidad y por propio rigor es confesar tus sesgos, tus prejuicios, hasta donde seas capaz, ¿no? Decir, bueno, pues, Y claro, eh, sí que lo veníamos hablando, que aparte de la entrevista tenemos que generar grupos de discusión suficientemente plurales y heterogéneos que de alguna manera nos den otro relato complementario, ¿no? Y sin duda no, no renunciamos. Maricruz ha trabajado mucho, por ejemplo, con temas de datos de empresas. Claro, por la peculiaridad jurídica de la mayoría de estos proyectos, como te decía, no es lo mismo que una sociedad anónima, que sean verídicas o no, tienes al menos hay unas cifras aquí, ¿no? no? Pero hay preguntas, incluso algunas, buscando alguna posible, pero sí, hay que, hay que contrastar y es bastante complicado. ¿no? No, la verdad que, que señalas algo que que es difícil, sí, pero intentamos con esas metodologías cualitativas también buscar contrapuntos en otros actores. De hecho, uno de los eh, puntos que aparecía en la última diapositiva eran los, creo que estaban los, los sesgos a los que hmm. nos enfrentamos. Hay un sesgo de selección ya de los hmm. casos que analizas, claro. es inevitable… Eh, okay. somos conscientes de que cada gente incorpora sesgos en sus respuestas. Mm -hmm. El promotor está enamorado, pero además mm -hmm. está interesado en dar la mejor imagen de su propio proyecto. Eh, bueno, pues, mm -hmm. pues habrá algunos que podamos, evit podamos sí. evitar y otros que no, pero también es cuestión de dejar claro el contexto sí. a quién estamos preguntando, cuál es su relación con el proyecto, porque eso te puede permitir identificar intereses. Y los aspectos de la vida del proyecto es que aparecen mucho en las fichas, porque sabemos cuándo ha nacido, eh, cuál era por ejemplo, la, los recursos humanos que tenía en ese momento, pues antes de la crisis y ya vivía después, y efectivamente los impactos, uno de los aspectos que tenemos que valorar es hasta qué punto están relacionados con el momento vital. Y o sea que... Bueno, en paralelo, los sesgos de autopercepción, por ejemplo, los médicos te dicen que cuando le preguntan a la, a la gente cómo está usted de salud, que parece que tendrías que, que aciertan casi más que con, con otros indicadores más cuantificables, ¿no? Y co, cómo de feliz o cómo de, se encuentra usted, pues a pesar de todos esos sesgos, a veces son mejor que esos indicadores de renta o, o de otro tipo de cosas, pero bueno, ser consciente de la limitación, sí. Marca, sí. A ver. ¿Vale? No. no. Eh, eh. Eh, bueno, en relación a esto de la muestra... Eh, bueno, y la sensación es que los casos que se van a seleccionar son bien conocidos ¿no? eh, por la gente que estábamos en el equipo y así. Y bueno, cuando me invitaron a, a embarcarme como en una segunda fila, ¿no? ahí en la trinchera de la segunda fila, digamos, la verdad es que me quedé un poco abrumado porque, pff, eh, como comentabais, ¿no? es es de una complejidad eh, en muchos aspectos ¿no? considerable y eh, yo por, por mi experiencia en trabajos parecidos, pero en el ámbito más agroecológico, eh, la sensación que, que siempre nos hemos quedado cuando trabajamos con indicadores o sistemas ¿no? de ahora definir criterios y tal, es cierto que las características del encargo eh, hacen prácticamente inviable quizás otras formas de plantearlo metodológico, que es igual con lo que nosotros solemos trabajar más, ¿no? de proyectos mucho más dilatados, como abrir otros espacios de colectivos ¿no? en fases anteriores. En este caso yo creo que es evidente que, que esto está arrancando ¿no? y es algo que, que tampoco tiene, vamos, que no tiene sentido ya entenderlo como que va a ser algo cerrado, una herramienta ya hecha, ¿no? sino como se va a ir construyendo. Y simplemente quería comentar que, muchas veces nos hemos quedado con la sensación de que eh, casi que el, el resultado más interesante o más enriquecedor que nos llevamos eh, cuando abordamos procesos de construcción de sistemas indicadores ¿no? para evaluar ciertas realidades, eh, es precisamente los debates y la reflexión colectiva que se generan a la hora de pensar en bueno, qué elementos tenemos en cuenta para evaluar cierta realidad cómo medimos, ¿no? eh, en lo cualitativo además esto ya eh, implica ¿no? como una complejidad mayor, y cómo contrapesamos ¿no? los distintos aspectos, cómo intentamos obtener una imagen general ¿no? de, de todas estas informaciones. Aquí además tenemos, como habéis comentado, la dificultad añadida de que son eh, proyectos o iniciativas muy diferentes, con textos muy diferentes, sí, sí. y esto, bueno, yo estoy como admirado de, de la valentía y del buen hacer de esta gente, porque realmente es, es bueno, como un reto importante, pero en cualquier caso me quedaría con la idea de que además los que encargan el estudio están por la labor de, de decir, bueno, esto arranca, es como, no hay, la, hay las ganas de, de dotarnos de herramientas ¿no? para pensar y repensar constantemente en lo que hacemos, de intentar tener pistas, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues esto va a ser como un primer paso y, y probablemente pues eh, ya va a llegar, ¿no? Como la, el momento de, de igual incorporar otro tipo de dinámicas, otras conversaciones, será como, bueno, realmente como un test, ¿no? Como un primer test, en las entrevistas veremos también, ¿no? Qué reacción en relación a lo que tú decías de, de cuántas motos se pretenden vender o no, y yo confío bastante en que que la gente no tiene tampoco por qué tener la necesidad de, de engañarse a sí mismos o engañarnos a la gente que vayamos a entrevistar o así, ¿no? Pero, pero si no, ¿cómo me quedaría en esto? ¿no? De que, que yo al menos personalmente espero como que esto sea una oportunidad para seguir repensando más allá de si la herramienta técnica en concreto nos parece más eh, útil o más resolutiva, digamos, ¿no? Que en la reflexión creo que, que esa esa sí que la tendremos garantizada y de hecho ya llevamos eh, un buen tiempo dándole bastantes vueltas a, a todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, a la que se extienda un poco más, pues se va a enriquecer este proceso. Sí, o sea, aquí había una mano, sí, hay dos. Que allí, allí estaba, estaba, primero Luis, creo. estaba en aquí, allá a la derecha también aquella... Ah, bueno, creo que hay tiempo. si son breves sí. tenemos tiempo para... para... Gracias, Mark eh... Hola. Eh, nosotros que estamos en un proyecto que ya tiene un cierto recorrido, hemos visto como efectivamente en un inicio eh, prácticamente todos los aspectos de nuestra actividad han sido positivos alrededor nuestro, pero con el paso del tiempo hay ciertas cuestiones que eh, desencadenan procesos que dentro del sistema capitalista en el que estamos acaban siendo perjudiciales. ¿no? Y uno de ellos es sobre, el, eh, el, eh, más que el urbanismo, porque no hemos llegado todavía a, este tal, a tal desarrollo, pero sí sobre eh, concretamente el, el acceso a la vivienda. ¿no? En un primer momento en Farrera había cantidad de edificios sin utilizar que es poco a poco, gracias, yo creo, y me parece que estamos de acuerdo, buena parte de los vecinos en Farrera, eh, que fueron generando un interés hacia nuestro pueblo eh, y varios o muchos segundos residentes compraron, rehabilitaron, por lo tanto, conservamos patrimonio... ¿eh? Y esto fue una buena noticia. Con el paso del tiempo, si estas segundas residencias no se convierten en primera, que esto es una de las ventajas de las segundas residencias, o terceras, que siempre pueden acabarse convirtiendo en primeras, um, lo que pasa es que uh, eh, la calidad de vida que ofrece una institución como la nuestra para unos vecinos que cuando llegan de vacaciones pues, tienen presentaciones públicas, tienen presentaciones de libros, tienen conciertos, tienen, en fin, una serie de actividades que mejoran la calidad de vida y probablemente dan mucha felicidad también, pues acaba generando en un proceso de subida de precios que eh, acaba eh, siendo perjudicial para los hijos de los que viven en el pueblo y que no pueden acceder a, esa vivienda, a esas viviendas y por lo tanto mmm, tienen que acabar marchando. Eso en un plecito, pues de 40, 50, 60 edificios entre antiguas viviendas y antiguos pajares eh, eh, es también un problema como puede haber sido antes en eh, espacios eh, de ciudades, en barrios urbanos, cómo pasa en las grandes ciudades y cómo quizá la referencia primera fue el Soho en Nueva York, un espacio pues que se vino abajo con crisis económicas, algunos artistas ¿no? empiezan a, a rehabilitarlo, se instalan sus grandes espacios para creación y finalmente pues acaba siendo el barrio más chic, más caro y más no sé qué. Pues esto está previsto, que el estudio también entre en ello y pueda, yo que sé, ofrecer algún tipo de soluciones. Bueno, sí que hay preguntas en los impactos también sobre la vivienda y, y sobre eso. Bueno, y, bueno, y si describes muy bien el fenómeno este, que tú hablas mejor el francés, el de los bobos, ¿no? el de los bohemios burgueses, primero van los bohemios y revalorizan sitios y lo gentrifican ¿no? y algo de eso sí que hay alguna ¿no? lo que claro, no tenemos eh, el mercado, hemos intentado por ejemplo desde la Cátedra sobre Despoblación hacer un estudio de vivienda rural y falla que no tienes los indicadores de precios, pero sí que hay fenómenos de eso, ¿no? y pueblos o incluso comarcas en el Pirineo que tú conoces que la gente de, de, de una escala laboral más baja no pueden pagarse eh, para poder ser camareros o servicio doméstico en esos lugares, ¿no? Entonces es una de las contradicciones y uno de los impactos que puede tener también, ¿no? Es el, eso, sí. Pero yo creo que tenemos que tomar que sí. nota de esta idea, porque sí. aparte que pueda aparecer un ítem específico, el entrevistador, mm. o sea, en el sí. momento que tienes esa conversación… Sí pues sí que tiene que ser consciente de lo que podríamos de denominar los efectos negativos del éxito para el entorno en el que se desarrolla el proyecto. Entonces, sí. yo creo que es algo muy importante. Y, y además, Alberto, quien va a llevar a cabo las entrevistas, él está en una agencia de desarrollo local que, por ejemplo, llevan un programa de teletrabajo en el que aparece este tipo de, de dilemas también. ¿no? Hola, yo soy Héctor Fouce de la Universidad Complutense. Eh, he de reconocer que entré a la sesión con un cierto escepticismo cuando vi, dije, eh, siendo consciente de la necesidad de, de indicadores eh, que nos saquen un poco a veces de, de las buenas intenciones y, y porque un poco lo que comentabas comentado al principio, ¿no? porque muchas veces eh, tendemos a, a que sean los números los que nos lleven a cosas que son difícilmente cuantificables. Y en este sentido creo, creo que... que a pesar de las dificultades que habéis señalado, eh, mm. creo que, que este esfuerzo de imaginación metodológica mm. eh, es, es muy importante. ¿no? Mm. Y, que, y que creo que eh, puede ser interesante que por una vez, o, o igual es un cambio de tendencia, eh, precisamente sea pensar lo rural lo que eh, nos ayude también después a pensar lo urbano. ¿no? Que, que también muchas veces parece que asumimos ahora como punto de partida bueno, las... las realidades culturales son muy diversas, es muy difícil cuantificar todo esto, pero yo que he trabajado, por ejemplo, en el ámbito urbano con proyectos culturales, también lo son, sí. pero y sin embargo nos metemos en un corsé de bueno, vamos a meter todo esto a un, a un cajón donde todo esté muy bien eh, ordenado y cuadriculado, ¿no? y quizá eh, esta, esta aceptación de la diversidad de, y de la dificultad que, que implica eso sea ya, ya un gran éxito del, del trabajo per se. Sí. Sí, yo creo que coincidimos con, contigo, ¿no? Más o menos. Y yo creo que lo bueno que tiene los rurales es la escala, ¿no? Que también lo ha salido much en muchas conversaciones aquí. El que, el que haya una comunidad en la que casi todo el mundo es protagonista y el, el propio hecho de vivir allí también refleja una determinada opción vital más determinada y eso coincide con lo cultural. Que lo cultural necesitas de los otros, la cultura siempre es en comunidad y como decía Maricruz, lo, los promotores también es una opción vital, ¿no? Entonces yo creo que también hay varias similitudes y también puede enriquecer, sin duda, que todo es más transversal, ¿no? Que al final las personas somos híbridas y también a lo mejor en el ámbito urbano de un barrio un, unos determinados efectos o indicadores, pues igual puedan ser transferibles un enfoque al otro, ¿no? Aunque, gracias. Sí, yo creo que esa, esa cierta dosis de escepticismo, ¿no? de dudas, sí, eso de vacilaciones, ¿no? eh, son necesarias y más en un proyecto como este. De hecho, yo creo que ese, ese, eso que tú has dicho, ¿eh? ese escepticismo, es el que creo que ha impedido, nos ha impedido eh, eh, afrontar el estudio antes. ¿eh? Porque, a ver, yo tengo, creo que tenemos todos muchas dudas de, de que las hipótesis ¿no? de partida de las que eh, salimos. Eh, se vayan a confirmar en, en todos sus extremos, ¿no? Entonces, bueno, eh, insisto, necesario. Bueno, ¿Había hay, otra aquí? Hay, en la de... sí, no sé si aquí antes. Pues, si queréis, como hay una esta y una más, ahí al fondo, y terminamos. O Si quiere cerrar, eh, bueno, el equipo, Mark, y... pero muy rápido, por favor. Que de cosas, perdón. Nada, unirme a la felicitación de mis compañeros por realizar este estudio, que creo que es necesario y los datos siempre son jugosos y a mí me encanta y las intenciones siempre me parecen buenas, así que nada. Y quería, eh, bueno, a lo que has mencionado, Mari Cruz, anteriormente, sobre todas esas factores que, aun siendo importantes, pueden quedar fuera, quería eh, preguntaros si habéis elaborado o articulado de alguna manera de abordar lo que es la problemática del emprendimiento joven dentro del sector cultural porque creo que tanto como bueno, que tiene un factor común con también el emprendimiento cultural en el medio rural y es que eh, tiene una visibilidad muy baja o la precarización hace que tenga una visibilidad o una formación también empresarial mínima o ninguna a pesar de la repercusión que pueda tener o la importancia que tenga porque yo desde el proyecto donde estoy ahora sobre todo con proyectos muy pequeños en pueblos, al final son todo grupos de Facebook o muy, muy difícil de identificar y quería preguntaros si habéis tenido una conversación o habéis pensado en alguna manera de cómo abordar el eh, ya no los jóvenes como consumidores de cultura, que siempre se nos... Un poco, siempre se nos habla desde ahí, pero ya los jóvenes también como agentes y promotores culturales que yo creo que tenemos también un papel importante y que, y que también particip participamos. No sé. Pues eh, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que esto tiene que tomar sobre todo nota Benito. Pero eh, en el proyecto, a ver, sí que es verdad que la muestra va a estar configurada por por proyectos que tienen una mínima consolidación temporal para poder medir impactos. Sí que es verdad que en el proyecto vamos a preguntar mucho por el momento en el que nace la idea, ese, esa, esa parte emprendedora en el momento del inicio de la idea. O sea, ¿no, le damos mucha importancia al, a la vida del proyecto desde, comienzo, desde que comience, lo que fue importante en ese momento. Entonces, ahí podemos identificar al, algo relacionado con lo que tú planteas también le damos mucha importancia a cuestiones relativas a la precariedad. La edad aparece en los públicos también, pero… No, pero yo creo que apuntas algo que igual nos hace darle una vuelta a las cosas. ¿eh? Con claro. Que este el tipo de, porque claro, asocias a que el, eso ya es en una etapa más madura y a lo mejor puede haber vías de incorporación o de colaboración y a lo mejor pues es, te agradecemos eso. es Sobre todo porque eh, creo que es muy importante el papel de las asociaciones sí. juveniles, sí. sobre todo en, en, sí en los pueblos, en y, sí. y, y que sí. creo que tienen, además de un papel importante, mm. me parece muy interesante el, el poder analizar y tener datos sobre, sobre ese tipo de asociaciones. Sí. O sea, porque que... yo, por ejemplo, el, he participado de asociaciones juveniles desde que mm. tengo 16 años, y realmente el, como que no cambia la organización de los pueblos a las ciudades, es similar, pero sin embargo la repercusión en los, en los pueblos es mucho mayor. Y fíjate, incluso asociaciones informales como las peñas, las peñas en los pueblos, en Huesca el Festival de Teatro y el Festival de Cine arranca de peñas recreativas, que eran peñas de Beber como Locos en San Lorenzo y que dijeron, ¿y por qué no después de San Lorenzo hacemos otra cosa? O sea que es muy interesante. Sí que preguntamos mucho por la interacción con asociaciones locales mm. y también pero, por el impacto no que puede tener sobre artistas o sobre promotores locales. O sea que, que ese tipo de cosas eh, están, pero quizás eh, tenemos que mm. enfocar sí, más. algo más al mm. perfil sí. que tú planteas. Bueno, yo aprovechando la pregunta nos, no no, responde, no a lo que tú planteas, pero sí que son... Por comentar ¿no? también y que la gente lo conozca, hay un proyecto nuevo de, de reto demográfico, la Secretaría de Estado de Reto Demográfico, que se llama Campus Rural, que son, que son estancias remuneradas en prácticas eh, en municipios de pequeño tamaño. Y, y, bueno, los estudiantes de gestión cultural, por ejemplo, pueden intentar ¿no? acceder a esa... Yo lo he intentado también con varios, a ver si vamos trabajando en ello. Y también aquí hemos traído alumnos de máster, ¿eh? másters de Madrid que están trabajando en gestión cultural. Hemos hecho el esfuerzo también de traer dos grupos, puede haber sido más, de chicos que, que, que tienen interés ¿no? en, en, en probar, ¿no? en probar proyectos o porque, bueno, vienen del medio rural o porque les apetece, como tú, eh, probar suerte no y, y aprender ¿no? Y, y, y participar de estos foros. ¿no? O sea que el papel de los jóvenes, bueno, clave, ¿no? como siempre. Eh, Quedaba una por ahí. Eh, creo que era estaba ahí Alfredo. Y el alcalde de... de... El, el alcalde Miguel Ángel. Sí. Vamos muy fuera de tiempo, eh, sí, sí, muy, muy, sí, muy, sí, muy. Tres cervezas. Pues voy muy rápido y así le dejo también a Miguel Ángel que intervenga. Yo creo que es evidente que despierta interés el estudio que estáis eh, eh, planteando y romper una lanza ¿no? en favor de él porque creo que plantea una economía de la atención distinta y que esto es importante porque en un medio que tradicionalmente ha sido desatendido y que plantea también una economía del deseo distinta y en un medio que ha sido indeseado o indeseable durante mucho tiempo, que haya una economía de ese tipo eh, que transforma, creo que hace que merezca la pena el estudio. Y por otra parte, tiene una eh, capa como de tecnología de la representación, eh, bueno, pues que, que puede tener un sesgo solucionista, pero yo creo que eso no, no es eh, la clave ¿no? de, de la cuestión. Creo que lo interesante es que un estudio de estas características nos puede ayudar a cambiar de problema y que en ese cambio de problema ya pasan cosas y que en ese proceso ya hay un interés eh, de por sí. Las preguntas serán las que sean, se perfilarán. Este estudio se descartará, como pasa siempre con la ciencia, que mide cosas y esas cosas rápidamente hay que volver a medirlas y a volver a buscar otras cuestiones, sí. pero lo importante es eh, ponerlo en marcha y, y continuar adelante y reunir el valor que, que estáis mostrando ¿no? a la hora de ponerlo en funcionamiento. Sí, Gracias. Eh, Miguel Ángel y, y después Marc y terminamos. Eh, efectivamente, yo también daros eh, la gracia y la enhorabuena. Eh, en el caso de General Guacil, eh, obviamente, eh, hablamos de éxito, pero el éxito también es muy frágil. Es eh, muy frágil porque muchas veces siento ¿no, que vamos también andando por esa capa tan fina de cristal, ¿no? porque el proyecto depende de muy pocas personas. Entonces, eso es una gran fragilidad. Eh, entonces, y por eso se creó la fundación también, para protegerla de la política y de las pocas personas que somos. Eh, por otro lado, eh, hablaban de la gente de los pueblos. Es un miedo que tenemos también nosotros, y es un miedo que estamos intentando de regular. Y para que la gente del pueblo no sea solamente eh, los agentes de servicios, eh, para eso está la formación y la educación. Estamos nosotros con los jóvenes eh, formándolos a técnicos de museo, como hacer guías, y que sean ellos al final quienes lideren el proyecto de generación. Pero para eso necesitamos formación, eh, vienen muchísimo gente que está estudiando máster a hacer las prácticas con nosotros. Estamos rescatando a mucha gente porque esos son el futuro. Y, sí. y en el caso de General tenemos un grupo de gente, hemos creado una bolsa de empleo, eh, de gente joven, cuando terminan de estudiar, que son primero voluntarios, vienen y trabajan con nosotros. Esos son el futuro y la clave está en la educación y la formación. Muy bien, pues, enhorabuena ya, que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, pues sí. eh, yo creo que también podemos decir que tanto General Wacil como la Fundación Cerezales, eh, evidentemente, van a estar en, dentro de la muestra de estudio, ¿no? Ya que habéis tomado la palabra. Y lo adelantamos porque, bueno, es un. En fin. Eh, bueno. Conviene también adelantarlo. De decíamos que al que rellene las fichas que Benito. O sea, hay que pensar un segundo. <risa> <de manes risa> o subvenciones. <risa> Os <sea>, de un punto <risa> en la siguiente subvención. <risa> sí. Sí, que mencionabais antes lo de eh, vender la moto. No hay moto. No, no, no, no. al revés. <risa> y al contrario, necesitamos aprender. Necesitamos. Sí, sí, y, por, no. y, y el caso de, de, por ejemplo, nosotros cuando el cambio fue, que yo digo el año cero, de Gran Bocir, fue gracias a, a ese comité científico. ¿no? Entonces es tan importante jugar con la gente que vivimos en el territorio y los uh -huh, científicos. Uh -huh. Y por eso, gracias. Bueno, pues, pues vamos a cortar. Lo sentimos, eh, me da pena, me da, porque el debate es súper interesante eh, cuando nos metemos en, en, okay. ¿no? en estas cuestiones. Re y nos, En fin, ¿no? también porque son de territorios desconocidos, con lo cual captan nuestra atención. no, no Son territorios por explorar y, y a todos nos encanta, pero tenemos que cortar, tienen que montar, probar los músicos, etcétera, Y por respeto también hacia ellos, pues tenemos que terminar. Muchas gracias, Luis Maricruz. Y...